Uno de los temas que no se toma muy en cuenta en Illustrator son los pinceles. Y con los pinceles se puede hacer grandes cosas y es lo que te voy a demostrar aquí en estas lecciones dentro de el Ilustrador. Selecciono el texto y me voy a dar cuenta que esto es una black flag y descarga igual de da font. Nos vamos a ir aquí de manera directa al panel de los pinceles y en más opciones vamos a poner nuevo pincel. El pincel que vamos a elegir se llama eh, pincel caligráfico y vamos a dar clic en ok. Aquí le vamos a poner, por ejemplo, un nombre que puede ser Caligráfico 1. En ángulo vamos a rotarlo un poco, que vendría a ser 50 en el redondeado, 30 y en el tamaño eh, 15 puntos. Lo quiero en menos 50 para que me dé una sensación un poco más diferente. nada más. Simplemente voy a dar clic en OK. Hasta aquí hemos creado nuestro primer pincel y ahora vamos a aplicarlo en el texto. Para aplicarlo en el texto lo seleccionamos, la vamos al panel de la apariencia y primeramente crearemos un relleno con el color del fondo que está aquí y en el trazo que se nos está poniendo por defecto con un color un naranja claro crearemos o colocaremos el pincel que hemos creado y luego en el trazo mismo en un nuevo trazo pondremos un verde oliva, más o menos un verde bajito que está por ahí y aquí mismo en esta sección donde están los pinceles caligráficos voy a dar un clic aquí para entender, para aplicarlo, si gustas puedes subir un poquitito más lo que es el grosor de ese trazo y mira cómo te va quedando. Realmente es impresionante lo que se puede hacer con estos pinceles. En pequeños pasos, grandes cosas.